En general yo creo que es un proyecto que, estoy, que coincido en el propósito, creo que es importante que, que en el ámbito del deporte y la actividad física pueda estar presente la perspectiva de género, eh, sobre todo porque eh, todavía hay muchas brechas que existen eh, tanto en la formación, por ejemplo, de dirigentes deportivos, eh, del desarrollo deportivo de las mujeres en distintas disciplinas y por lo tanto, en general, yo podría señalar que, que me parece que es una moción que, que tiene sentido de tener presente eh, en los instrumentos de, del, de materia deportiva y actividad física. Yo en particular creo que es necesario avanzar eh, con el propósito de poder transversalizar las temáticas de género, la perspectiva de género, que se aborde de forma específica, porque cuando a veces se hace en forma general, en un marco normativo más general, eh, a veces eso se pierde cuando llega hasta la implementación, hasta el proceso de implementación de las políticas públicas. Ahora, en particular con este proyecto yo tengo algunas eh, observaciones que, creo que requieren ser mejoradas eh, a través de indicaciones en este proyecto. Porque este proyecto, el titular, habla de, de poder modificar la ley del deporte, pero lo que está detrás es que en la elaboración de la política nacional esté presente la perspectiva de género. Y la ley del deporte eh, establece el Instituto Nacional del Deporte es el encargado de ejecutar la política deportiva no es el encargado de elaborar o formular la política deportiva, aquello cambió el año 2013 cuando se crea la nueva institucionalidad que es el Ministerio del Deporte la ley 20.686 y es el Ministerio del Deporte el mandatado en el rol de crear y elaborar la política pública en materia deportiva, por lo tanto si nosotros queremos que esté presente en la perspectiva de género en la política nacional de actividad física y deporte, no solo es el instrumento legislativo que regula la ley del deporte, sino también la que creó el Ministerio, que es la entidad y la institución hoy en día a cargo de elaborar y diseñar la política, planes y programas, para que estos puedan estar presentes de forma más amplia en los distintos instrumentos que elabora el Ministerio del Deporte. Ahora bien, también además es necesario tener presente que hoy día en Chile existe de forma vigente una política nacional de actividad física y deporte que el año 2016... Eh, se construyó en 2015-2016 y tiene una perspectiva decenal. La política nacional es 2016-2025. Y en dicha política tiene un enfoque de género, por lo tanto cuando se elaboró esa política, aun cuando no existía en la ley esta de, eh, definición tan explícita respecto a la perspectiva de género, igual estuvo presente en su diseño y en su elaboración, y por ende es parte de uno de los enfoques de la política vigente. Ahora, eso no significa que no se deba tener presente a la hora, por ejemplo, de asignar los recursos del Fondo Nacional del, eh, de Desarrollo en, en relación al Fondo Deporte, que es uno de los de los artículos que están mencionados en este proyecto de ley. Pero sí debemos tener presente que es necesario que también se aborde eh, la ley que creó el Ministerio del Deporte el año 2013, la 20.686 hoy día existen instrumentos eh, vigentes desde el ámbito de la política nacional de actividad física y deporte, eh, que tiene una perspectiva decenal y que tiene este enfoque de género, así como que es necesario también considerar la ley que creó el Ministerio del Deporte, eh, creo que es necesario mejorar este proyecto de ley, estando de acuerdo con el propósito de que en la elaboración de políticas en el sector deporte, que en el, cuando desarrollemos programas, esté presente el enfoque de género, que incentivemos eh, el desarrollo deportivo de las mujeres, así como, por ejemplo, de dirigentes en el ámbito del deporte, que son espacios muy masculinizados, que bien el, el diagnóstico recoge elementos como que la práctica de las mujeres es menor a de los hombres, de que el motivo por el cual las mujeres dejan de practicar tiene que ver muchas veces con la maternidad. Eh, creo que se debe mejorar considerando, incorporando también eh, indicaciones rel relativas a la ley que creó el ministerio del deporte la 20.686, ya que es el ministerio la institución mandatada para elaborar y diseñar tanto la política nacional en materia deportiva como la creación de programas eh, y planes en el ámbito deportivo así que por lo tanto para que podamos lograr finalmente el propósito de transversalizar eh, la perspectiva de género es necesario no sólo recoger la ley del deporte sino las otras normas que hoy en día regulan el desarrollo del deporte y la actividad física en nuestro país a decir verdad yo creo que que la forma de, de poder hacerlo más transversal tiene que ver con, con el desarrollo de los distintos programas que se ejecutan eso tiene que ver eh que esté presente el enfoque de género cuando se diseñen programas tanto en el ámbito formativo como en el ámbito de participación social eh, como en la ejecución de, por ejemplo, capacitaciones ya que eh, es la institucionalidad del deporte, el INEDE que tiene que tener por ejemplo el registro de las organizaciones deportivas entonces, eh, en lo práctico creo que si nosotros apostamos por eh, promover e incentivar que el deporte no tiene género, que por el contrario es un espacio donde entrega eh, herramienta eh, de empoderamiento a las mujeres y puede contribuir a disminuir esta brecha eh, puede incluso reeditar el objetivo de desarrollo sostenible en materia de género creo que es necesario tener presente en las distintas áreas de desarrollo y eso va desde el ámbito del desarrollo del deporte formativo hasta el ámbito del alto rendimiento porque también hemos tenido situaciones en las cuales algunas disciplinas y ahí Quizás hacer una observación también con el, con el segundo eh, artículo que propone este proyecto de ley que habla de potenciar las ramas femeninas. Y sí, es, es efectivo, se deben potenciar las ramas femeninas, pero no solo eso, sino en general la práctica del deporte cuando es desarrollado por mujeres. Entonces, no son solo las ramas femeninas que requieren eh, un, un apoyo y un reconocimiento, sino también eh, el poder potenciar desde las distintas etapas del desarrollo, eh, la práctica del deporte y la actividad física en las mujeres. Y eso va desde lo formativo, desde la participación social, que significa eso, que son las actividades que se realizan eh, en distintos grupos etarios con este enfoque de curso de vía. Y obviamente en el ámbito de alto rendimiento, y eso va desde la capacitación de las dirigentes hasta eh, el desarrollo de las deportistas en su carrera por ir profesionalizando el ámbito del deporte. Entonces, yo diría que son en distintas área, para que ellos pueda considerarse, tiene que estar presente finalmente el enfoque de género cuando se elaboran los programas eh, y que finalmente como un indicador del mismo esté esto considerado para que se pueda materializar cuando se ejecutan y cuando se implementan los distintos programas, es decir, que el día de mañana, eh, si bien existe un componente que es mujer y deporte, se pueda considerar también el poder realizar actividad física para, por ejemplo, mujeres eh, embarazadas o con guagua eh, y niños recién nacidos o niños y niñas, en la lógica de que sabemos que uno de los motivos por los cuales las mujeres dejan de practicar y de realizar actividad física. Entonces es hacernos cargo de esta realidad que ya la encuesta nacional de hábitos nos señala que son una de las causas por las cuales las mujeres dejan de realizar actividad física. Yo invitaría a, a las y los diputados de la comisión eh, a revisar de forma amplia los distintos instrumentos que existen en el ámbito del deporte eh, y de tener presente que el deporte y la actividad física finalmente sabemos los beneficios que, que, que generan en la población que van desde eh, temas físicos, pero también mucho en relación a salud mental. Eh, vimos el impacto que generó, por ejemplo, la pandemia y cómo el deporte y la actividad física siempre actúa como un factor protector. Entonces, entendiendo los beneficios que genera el deporte y la actividad física eh, y entendiendo que aquello, cómo es coherente o cómo puede permear el desarrollo eh, de, con enfoque de género, creo que es importante tener presente que es un espacio que puede obviamente contribuir y como señalo finalmente, eh, eh, reeditar positivamente incluso hasta eh, los objetivos de desarrollo sostenible que también para el Estado de Chile es uno de los compromisos que tenemos eh, de disminuir estas brechas presentes.